Aten Capital siempre tuvo 10 licencias gremiales, pero cuando gana la oposición, curiosamente, solo hay 7. ¿A quién crees que beneficia esto? Aten Capital.